tenemos en el piso a Virginio Lema, que fue candidato a presidente, si no me equivoco, por el movimiento revolucionario boliviano. Corríjame, Lema, si soy correcto. Movimiento y... Nacionalista y... Revolucionario. Gracias, Nacionalista Revolucionario. Eh, usted también es pariente de Paz Extensor, el que fue presidente del último momento de paz antes de Evo Morales. El único presidente que eh, estuvo más de 12 años, ¿no es así? Bueno, estuvo... Buenas noches. Estuvo buenas noches. en cuatro periodos diferentes, así es. Bueno... ¿Qué piensa de lo que está pasando en Bolivia? Que es su tierra, obviamente usted fue, es un político boliviano, pero ¿qué piensa? ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes le trae la cabeza? ¿Qué siente? Creo que los bolivianos estamos en un proceso de recuperación de nuestra democracia y es eso lo que estamos luchando. Hace aproximadamente cuatro semanas ha comenzado una lucha porque se mantenga la voluntad popular que fue escamoteada, el voto de los bolivianos fue escamoteado en la elección pasada. Esa lucha, una lucha absolutamente pacífica, liderada por las familias y por los jóvenes bolivianos, que terminó en un fraude que no hace otra cosa que mostrar lo que significa en nuestros países la determinación de un hombre por mantenerse en el poder, que es el caso de Morales. El lema, digo, Evo Morales se equivocó en presentarse a elecciones en contra de este referéndum. ¿Se podrían haber evitado todas estas muertes? Seguro que sí. ¿no? no solo que se equivocó, sino que violó la Constitución. Nuestra Constitución en inicio no permitía ninguna reelección. Cambiaron la Constitución, eh, mo la modificaron para que haya dos reelecciones, Evo Morales iba por la cuarta. Sí, Lema, pero está bien, eso es discutible en el sentido politológico. Una persona puede discutir que estuvo mal, estuvo bien. Pero hay algo que es muy claro. ¿No le parece que está la presidenta interina, autoproclamada, como usted quiera denominarla, ¿no le parece que está excediéndose en sus tareas, disparándole a civiles, eh, desde, como están haciendo los militares en Bolivia? Hay muchas cosas que yo no comparto con este gobierno, con el gobierno de la señora Áñez. ¿Usted reconoce eh, a este gobierno como un gobierno de transición o es, esto es un golpe de Estado? Es que es un gobierno de transición, es un gobierno que tiene un solo objetivo decir, el convocar elecciones. En menos de 90 días deberíamos estar nuevamente... ...eligiendo al próximo presidente de Bolivia. Esa es la única tarea, en la esencia, que tiene. Pero esa tarea no la puede llevar adelante si es que no hay una pacificación de, de, de Bolivia no, en este momento. ¿Es pacificar a los tiros? ¿Usted no, que que pacificar... por... Bueno, no. es lo que está pasando en Bolivia, una pacificación a los tiros. No, por supuesto que no. Yo creo que nadie puede justificar una muerte, y menos yo. Yo no creo que este sea el camino para lograr la paz, por supuesto que no. Ahora, Alema, ¿Cuál sería esto es el... una dictadura. No, no es una dictadura. Pero, eh, interrumpió un proceso democrático. Es una dictadura militar. No, no Está con es... los militares afuera. No es una dictadura. A ver, per per eh, permíteme, Carlos, que el pozo obrero quería decir algo. No, ¿Qué quería decir, pozo? Que a mí me da pena escuchar estas declaraciones. Nosotros acá en Latinoamérica hemos sufrido muchísimos golpes de Estado y todos sabemos por quién son dirigidos y qué es lo que buscan. Decir que en Bolivia lo que se está buscando es una elección me parece desafortunada y quiero utilizar la palabra desafortunada por no lo, para no decir lo que pienso, porque en realidad lo que se está discutiendo en Bolivia es otra cosa, está, se está discutiendo que una minoría se quede con las grandes reservas que tienen de gas, las grandes reservas que tienen de litio, que es un gran negocio que Evo Morales, más allá de si estuvo bien o estuvo mal, yo soy muy crítico hacia Evo Morales. Ahora, una cosa es ser crítico hacia Evo Morales, plantearle que, lo, que no se tenía que haber presentado a la reelección, y otra cosa es esta cacería humana que están haciendo en Bolivia. Por eso, acá se divide entre la buena y la mala gente. ¿Quién es la buena gente? La que dice esto es un golpe de Estado y no se puede permitir que siga habiendo muertes hacia ciudadanos que están reclamando... ...inofensivamente y fuerzas armadas represivas... ...como la que estamos viendo que están asesinando... Creo ...si vos es. no te pronuncias por el golpe... ...en contra del golpe de Estado... ...vos sos parte de este golpe siniestro... ...que se está dando con nuestros hermanos bolivianos... ...y te vuelvo a repetir... ...y ojo que yo he tenido muchas críticas hacia vos Morales... ...pero una cosa es que tengamos crítica ...y otra cosa es que no veamos... ...que lo que se está acá atrás es un negociado... ...con el, con el gas, con el litio y una pequeña minoría que no le puede ganar las elecciones nunca como es el partido de Paz y Tesoro, que nunca se le pudo ganar una elección a Evo Morales, va a recurrir y va a dejar que pase este golpe de Estado porque es la única forma que ustedes tienen de llegar al a poder. Ver, ver, con no. la fuerza, con la hay, violencia y con muertes. Hay, hay, Lamento mucho escuchar un personaje como usted porque la verdad hay es siniestro lo que usted está diciendo. Ver, y hay, lo digo por los millones de bolivianos que lo deben estar mirando y seguramente no se pueden pronunciar, pero yo sí... Voy a pronunciarme porque ahora que lo tengo cerca me parece vergonzoso que usted diga que en Bolivia no hay un golpe de Estado. Lo vergonzoso es apañar a un narcotraficante. Lo vergonzoso. Ah, es narcotraficante, lo, ver, lo vergonzoso. Lo vergonzoso es de lo que usted está diciendo porque usted le está faltando el respeto no a los miles de bolivianos Pero que hay en la Argentina no, a los bolivianos yo le estoy faltando el no, respeto porque... a usted no le estoy faltando el respeto no, a otro eh. a usted, usted le estoy porque... faltando el respeto no, espere, Pero usted está a favor del golpe de Estado usted está a favor un golpe de Estado Lema, usted está diciendo que Evo Morales es un narcotraficante lo que estoy diciendo es que en Bolivia lo que ha ocurrido estos últimos 14 años es de que toda Toda la materia prima que se produce en las seis federaciones que representa el señor Morales va al narcotráfico. Lo que estamos haciendo aquí es luchar contra un poder que no es el litio, que no es el gas. Que no somos el humo. El humo. es la droga. No sea mentiroso, es es, es no sea mentiroso. es, la gran verdad. Lema, me lema. Le es un caradura. No. Porque mirá, si, si Evo es, Morales mirá. es un narcotraficante, métanlo en cana por narcotraficante a Evo Morales, y punto. Ustedes están dando un golpe Pero, de Estado para quedarse con el país porque es la única forma que ustedes tienen de llegar al poder. No sea caradura, porque yo qué sé. Ah, porque pues ya tengo un poquito mirá, de respeto. Yo creo, yo creo, al menos mientras que esté yo, cuando yo, yo me vaya, no diga lo que quiera. Mira, bueno, esto no se trata de insultar y decir caradura. Yo no lo estoy yo, insultando, no, pero yo estoy diciendo insultando. lo que pienso. Usted, es un, usted es un caradura diciendo que no hay golpe de Estado en Bolivia. En, en usted Bolivia tendría no hay que repudiar el golpe qué? de Estado. Porque en Bolivia... Sus compatriotas los están matando, sus compatriotas. Y usted alegremente dice, sí, estamos viendo a ver cómo recuperamos la democracia, los tiros. Perdón, pero, Siete pero aquí muertos se, trata, aquí se trata de hablar sin escuchar, porque si es eso... Yo también puedo hablar 20 minutos y decirlas las... Ah, lo que quiera, pero... pero, pero, pero, pero vos, escuchémoslo, Alema. Alema, a ver, me quedó una duda. ¿Usted dijo que Evo Morales es narco? Lo que yo he dicho es que Evo Morales es presidente de las seis federaciones no, vale, vale. que hoy día produce el 30%... Del total de la materia no, usted prima, dijo que, no. el, que Lema, produce usted dijo ¿no? que Evo era narcotraficante. Claro. Si puedes, Ahora mire la cama y dígaselo. Lo que he dicho es que Evo estamos es protegiendo a hoy usted día. Usted dijo Evo es narcotraficante. Puedes escuchar, está, me imagino sí, que sí. está grabado, no he dicho eso. Sí, sí Pero no. me imagino que está grabado. Lo que sí he dicho. Pero está grabado. Sí, por eso, Lema, sí. por eso le digo, como está grabado, le digo, no se desdiga porque lo acabo de escuchar, yo escuchar Pero todo. por favor, lo que nosotros hemos dicho es que hoy día o defiendes al narcotráfico, que es lo que está ocurriendo, no es el poder del litio, del gas, es el poder no. del narcotráfico. Y, y hoy, día lugar, sí. hoy día el lugar donde hay conflictos en Bolivia es el lugar donde se produce la hoja de coca que solo sirve para producir cocaína. No sirve de, para pinchar, no la la sirve hoja de de para Coca comer. La en Bolivia es todo Bolivia. El presidente de Bolivia es el presidente de Bolivia completo, no de un sí. lugar sí y otro no. Pero perdón, lo que ustedes no conocen es que el conflicto hoy día en Bolivia está solamente en dos puntos: en el alto de la paz sí. y en el lugar donde Demac, se produce Añez, la Añez, droga. Anies es la presidenta de facto de todo Bolivia o de una parte? Pero por favor, no es, Le pregunto. Ver, no es presidenta de facto. ¿Es la presidenta de facto sí, sí. de todo Bolivia mira, o de una parte? Mira, yo no estoy para defender a nadie acá. No, no se lo pregunto. Estoy para contar una verdad. Y yo no pretendo, presidente. mira, yo no pretendo convencerlos a ustedes de una realidad. En Bolivia no hay golpe de Estado. Los golpes de Estado son los que hemos vivido en los años 70. Hoy día lo que estamos ay, viviendo ay, es ay, la ay, reactivación de la sí, democracia. Gracias, ¿Y cómo reactiva la democracia? No, gracias, de una gracias. sola forma, llevando al voto. Hoy día no, tenés el voto ha sido no, tenés vergüenza. El no tiene vergüenza. De, el voto. Usted no tiene el vergüenza. Voto en Bolivia, no, tenés el voto vergüenza. en Bolivia querido. se lo han llevado a cara la presidencia dura. de Morales. Sos un es. cara dura, no tenés vergüenza. están matando a todos tus compatriotas y vos estás defendiendo eso. Tengo la capacidad de vos defendés a nadie, un golpe no a de Estado que está asesinando compañeros bolivianos. Eso es lo que sos vos. Pero Está todo ti, bien, mirá. No vamos a discutir con alguien que no tiene nada que perder. Nosotros, Nosotros enseñamos en todas las escuelas a que a si te ponen la banda presidencial, un ah. militar. Como le pusieron está la foto, la banda no presidencial... no es verdad, no le ha puesto militar, por favor. La banda presidencial está no la le foto, puesto a ver, yo no la estoy la primero, poniendo, no estoy para Pero, defender una perdón, presidenta. Perdón, perdón. Lo que estoy es ¿Por para qué decir la me interrumpe. Verdad, no le han la banda presidencial o militar. Yo lo, yo lo interrumpí. Yo lo interrumpí. No, adelante, adelante. Bueno, entonces sigo. Si le ponen una banda presidencial, dos militares, es un golpe militar. Esa señora ¿quién la votó? ¿Cuántos votos tiene Camacho? No tienen votos. Para entrar a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, tenés que tener los votos de la gente. No lo tienen, es un golpe militar, es un gobierno de facto y hubo una movilización masiva pidiendo democracia y manifestándose por el no al golpe. Es de manual, no los votó nadie, es un golpe de Estado. A ver, hola, apátemo fíjate primero, yo yo no soy, yo no estoy con Evo Morales. Ratito, yo no estoy con Evo Morales. No le han puesto la sí, banda. Sí. Por favor, primero. Sí, le pusieron la banda, miren la foto. Sí. Pero por favor, sí. ah bueno, pero la no entiendo. Ahora sí. entiendo, usted vive en Tapa, no. por eso sucesión defiende el golpe constitucional. Constitucional no. Ahora lo no entiendo. A ver, mira. ahora lo no entiendo, usted en vive en momento. Por eso defiende el golpe estatal. Muestre una fotografía en la que la presidente salió en todos lados. Recibe la banda, salió en todos lados. Vamos a ver si le podemos buscar la foto. Por Ahora la van a buscar, a no, pero, pero, se la vamos a mostrar. La busquemos la foto, si no la encontramos Ahora, la foto, la se la vamos la a la mostrar. Nos a la racionalidad, es, Lema. es irracional, lo que Lord, están discutiendo... Lema, hay 15 muertos sí. por los militares, armas de guerra, ¿lo mataron en una manifestación? ¿Sí o no? ¿Sabes, es cuántos, ¿Sabes cuántos muertos? Pero muertos? Perdón, yo le pregunto sí. a usted, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mataron a 15 bolivianos en manifestaciones con armas de guerra, ¿qué es yo no puedo justificar ninguna muerte. No le pido que justifique, le pregunto qué es. ¿Pero cómo que es? Mataron Son las muertes. Personas. ¿Y quién los mató? Pero a ver, perdón, en el gobierno de Morales, mató? El, los militares han matado a 80 personas. Lema. Pero para un ratito, ¿Me permite? no sabemos. ¿Me permite? ¿Tú sabes no, quién los no, no, ha matado? Sabe, pero, todo, pero, todo, pero, lo no, lo dicen lo los propios Pero lo tú sabes, mira... ¡Arma de guerra! Pero por favor, en el gobierno de Morales, hace tres semanas... Hace tres semanas mueren tres compañeros, sí. dos compañeros de mi partido. ¿Sabes quién los mata? Sí. ¿Sabes quién los mata? ¿Quién Virginia? los mata? Virginia, ¿me, ¿me permite que le diga algo? Sí, Mire. por favor. Usted está en un canal en donde tuvimos que traer a dos periodistas de Bolivia, porque si no los traíamos, los acusaban de sedición. En cualquier país del mundo, en donde ciegan a la prensa, eso es una dictadura alemán. Así es. Yo entiendo que usted defienda un proceso y esté en contra de, permítame, esté en contra de Evo Morales, pero yo, como periodista de este canal, que tengo a compañeros que tuvieron que volverse y tengo dos compañeros en Bolivia que son permanentemente monitoreados por la Fuerza de Seguridad perseguidos, que tienen que estar en situaciones incomodísimas para la prensa, no puedo más que pensar que lo que usted me está diciendo es falso y que en Bolivia hay una dictadura, no por una cuestión política, porque le están poniendo una ceguera manifiesta a la ahora, prensa. Mira, acá tenemos la foto, Ernesto, la foto exactamente del momento donde las fuerzas militares ahora? son, le está poniendo sí. la banda presidencial. Sí. A la pero, ¿Quién Arias? la votó esa señora? ¿Quién la votó? No, ¿Cuántos votos? Pero, pero decía que no había una banda... Pero permítame, pero, pero, pero no ver la palabra. ¿Cuándo la banda? No, ella, Yo, cuando, ¿quién cuando ¿quién ustedes es este dicen hombre? se autoproclama... Ahí está. Ustedes dicen se autoproclama... Ahí está. ...nuestra Constitución... Responda no a esa foto. ...no permite, pero por favor, la sí, foto. nuestra Constitución lo permite es así es no, constante no no lo permite no no ¿Qué dice? no ¿Pero no ¿Pero qué ver, de no si no no no Evo Morales se Pero, fue porque por favor, le pusieron una pistola a ver, en la vamos, cabeza. A ver, vamos por orden, primero. Yo no. no estoy para defender ningún gobierno, no estoy defendiendo eso es gobierno mentira, vos estás acá para Ales. defender el golpe de estado, eso es mentira. Ahí no, está la foto. No, eso es mentira, vos estás para defender el golpe de estado y está bien que lo defiendas. Ahora Pero, yo te digo sos un canalla. ¿Cómo puedo defender Porque algo si vos de defendés no un creo. golpe de estado, sos un canalla, ¿sabés por qué? Pero Porque están matando el único a tus compatriotas eres vos. A tus compatriotas el único están matando. Eres vos. Porque del otro el lado el no hay muertos, hay muerto de un vos. solo lado. No te lo acepto de un solo ni a nadie que me acuses. Pero, no, querido, no defiendo este pero gobierno, a ver, yo te estoy diciendo que vos sos un canalla porque tenés una posición de defensa, un donde eres vos están matando tu a tus compañeros, donde no hay libertad de prensa, donde todos los periodistas de la República Argentina se tuvieron que ir. Custodiado porque ustedes mandaban a escrachar y a cagar a palo a los periodistas. Ustedes, ¿De qué me venís a hablar, viejo? ¿sabes cómo estamos acostumbrados, gente? Como vos, lo vivimos en el 76 acá. Ustedes, lo vivimos con cómo vos. nos perseguían y nos mataban a nuestros compañeros. ¿De qué ¿Sabés qué? Vos sos el forro útil que necesitan el imperialismo y todos estos sacahuetes, Sabes qué? Para robar a un país. Gente como vos es necesaria, sabes para qué? Para que esos tipos puedan meter la mano en un país como Bolivia. Porque si no existiría gente como vos, no se animarían Ay, a dar este golpe de Estado. No qué? tenés vergüenza, querido. No tenés vergüenza. Vos tendrías que irte con la cabeza baja este programa. Que, que tendrías no... que irte con la cabeza baja este mira, programa. mira lamentablemente... No, lamentablemente nada. Vos no, ética, no vos no tenés insultar. ética. No hablar no conmigo tienes, no hablas. Porque vos no tenés ética para hablar conmigo. No tenés ética para hablar conmigo. Vos defendés no a golpistas, viejo. No he venido a hablar a con vos. Vos defendés a golpistas. No tenés ética. Hasta donde sé... ¿Qué vas a, a saber vos? Wow, este no Yo no he venido a hablar con, con un vos. A mí me han invitado para hablar de lo que, se, de lo que está ocurriendo en Bolivia. Virginia... En Bolivia hoy día lo que está ocurriendo es un fraude electoral. Estamos de acuerdo. Virginio, espere un segundo. Yo lo sí. que le pregunto es, usted sostiene una posición, digo para aclararle a la audiencia, usted sostiene una posición que dice esto no es un golpe de Estado esto no es un gobierno ilegítimo, esto está previsto por nuestra Constitución. Así es. Ahora, yo no puedo no decirle esto, Virginia. Yo tengo dos compañeros que tuvieron que volver de Bolivia. Todos mis colegas <ríe> tuvieron que volver de Bolivia. Volver de Bolivia porque la Ministra de Comunicaciones los amenazó con mandarlos presos de uno a tres años por sedición. ¿no? públicamente Usted lo puede ver. Sí. Bueno, yo no quiero yo yo no decirle que eso, que eso no es una dictadura. Pero yo creo que eso está mal y lo hemos criticado. Yo no soy parte de este gobierno, por favor. Pero usted dice que no hubo un golpe de Estado Pero es que no Entonces, ha habido golpe es de Estado. Hubo? Ha habido una sucesión sí. constitucional. Pero, Nuestra Virginia, Constitución. Permítame, lo <coughs> entiendo. Artículo 169.1, la leí detalladamente para entender lo que usted sostiene. Ahora, le digo, si usted fuera periodista... Y sus compañeros tienen que volverse... Soy periodista. Si fuera periodista en este caso. Sí. Y usted lo manda en un país. Y la ministra de Comunicaciones dice que si siguen filmando, los de Bresa, ¿En dónde vive? Tienes toda ¿No la razón. es una razón. dictadura? Tienes toda la razón. No te discuto. Tienes toda la razón. Lema, Lema, mire, vamos a escuchar un testimonio de lo que está sucediendo por estas horas en Bolivia.